Tras cumplir el 60% de su pena por el delito de receptación, alias El Trompudo, líder de la organización Chone Killers, cumplirá el resto de su sentencia fuera de prisión, luego de ser beneficiado por una medida de prelibertad, antes procesado por delincuencia organizada, asociación ilícita, tenencia de armas e incluso asesinato. Alias El Trompudo, hermano de alias Bendíez, se suma a la lista de cabecillas de organizaciones delictivas que han recuperado su libertad desde octubre pasado mes en el que fue liberado alias el ronco de los lobos. Un mes después la historia se repetía a favor de Alex S. de los tiguerones. Desde el SNAI la explicación es sencilla. Si cumple su pena y sus registros dan fe de un buen comportamiento, puede acceder al derecho de una prelibertad. Si cumple los requisitos, más allá de que nos indigne, más allá de que no nos guste, cumple un requisito y es un derecho que tiene el privado de libertad. Pero las críticas no son pocas. Sobre todo porque parte de quienes han sido puestos en libertad están siendo investigados por la participación de sus organizaciones en las masacres de la penitenciaría de septiembre y noviembre. No debería aplicárseles la garantía que se les aplica, pues, o sea, eso no puede borrar de una que ha sido miembro de una banda criminal que ha, no solamente ha matado, desmembrado, ha torturado, o sea, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces los jefes... No puede ser que porque se portaron bien o porque sacaron un título en alguna universidad se les reduzca la pena, pues. Desde el Comité de Derechos Humanos hay una interpretación similar. Su director ejecutivo dice que estas decisiones judiciales trasladan el problema a las calles y por ende dejan en indefensión a la ciudadanía. Lo que estamos eh, generando este rato es un remedio que es mucho peor que la enfermedad. Ya vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días en las ciudades principales del país. Todo esto ocurre mientras desde el Ejecutivo se ha prometido ir tras los líderes de las organizaciones delictivas, ampliando la autoría mediata tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a procesar a quienes ordenan el cometimiento de delitos, aun cuando los autores inmediatos sean otros. Este sábado fue destituido el director de la cárcel regional 8 luego de un altercado en donde participaron él y un chofer. El coronel en servicio pasivo Mario Augusto Mendieta estará a cargo del centro carcelario. Lo dieron a conocer las autoridades del SNAI por medio de su cuenta de Twitter en las últimas horas. La remoción de Fausto R., director hasta ese momento de la Regional 8, y su conductor Geoffrey G., luego de un altercado saliendo del centro carcelario. En rueda de prensa de la Policía Nacional, el comandante de la Zona 8, Fausto Buenaño, indicó que la audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo hasta las 3 de la mañana, en donde se confirmó que ambos salieron alrededor de las 7 de la noche del viernes, habiendo ingerido alcohol y que producto de aquello el conductor habría chocado contra un patrullero policial. Posterior a esto el señor director de este centro se había portado agresivo queriendo agredir a los señores de agentes de tránsito y posterior a los miembros policiales. Es por eso que la policía lo aprende. Fueron llevados hasta la unidad de flagrancia en donde pidieron disculpas públicas por el altercado y quedaron en libertad. En el Centro de Privación de Libertad Guayas, número 4, o mejor conocida como regional, se encuentran detenidos los cabecillas de las bandas delincuenciales, como la de los Choneros. A partir de ahora, estará a cargo de este centro carcelario el coronel en servicio pasivo, Mario Augusto Mendieta, quien ya tiene experiencia como director penitenciario en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. La sesión del Pleno de la Asamblea de este viernes tuvo un final inesperado. La bancada correísta terminó favoreciendo con sus votos al gobierno y su propuesta de reforma tributaria. Tras la no aprobación de los informes de mayoría y minoría, se presentó una moción para archivar el proyecto de ley denominado de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Sin embargo, los legisladores de UNES se abstuvieron y dejaron la puerta abierta para que el documento entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. De acuerdo al artículo 140 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene el plazo de 30 días para aprobar, modificar, ...o negar los proyectos urgentes en materia económica. No existió como tal un pronunciamiento expreso por parte de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ya podríamos advertir que aquí va a operar el Ministerio de la Ley a partir de las cero horas del domingo 28 de noviembre. Al término de la sesión, la bancada de UNES intentó justificar esa votación que sorprendió a muchos. La ley fue archivada y no puede entrar por el Ministerio de la Ley. Cuidado, cuidado porque fue negada. Existió una negación, pero de un informe de la mayoría. Y aquí hay que hacer varias precisiones. Primero, que los informes de las comisiones de mesa no son vinculantes. Segundo, para negar un informe de una comisión de mesa se requiere mayoría simple, mientras que para aprobar o negar un proyecto de ley se requiere mayoría absoluta. Sin embargo, para los legisladores de otros bloques lo sucedido fue bastante claro. Por culpa y responsabilidad exclusivamente de la supuesta revolución del correísmo. Lamentablemente con este pacto que ha realizado el gobierno con UNES, de acuerdo a la votación que hemos observado, Va a pasar por el Ministerio de la Ley. De esta forma, la propuesta original del gobierno será la que entre en vigencia. ¿Qué es lo que procede en este momento? El presidente Lazo, obviamente, tendrá que certificar que se han cumplido los 30 días, suscribirá un decreto ley en el cual se exprese esa omisión o falta de aprobación o negación por parte de la Asamblea Nacional y, posteriormente, eso será remitido al registro oficial. A partir de su publicación en el registro oficial, todas estas reformas comenzarán a regir. Alberto Luna, 24 horas. Cinco organizaciones políticas fueron eliminadas del registro electoral tras no alcanzar los votos mínimos en los dos últimos comicios. A continuación, conozcamos de quiénes se trata. El Pleno del Consejo Nacional Electoral analizó en total ocho informes jurídicos sobre el cumplimiento de requisitos de organizaciones políticas para mantener su inscripción. En la sesión del Pleno de hoy del Consejo Nacional Electoral se eliminaron cinco organizaciones políticas de los registros de la institución. Las cinco organizaciones que perdieron su personería jurídica son S, Lista 10, fundado por Daló Bucarán Puley. También el Movimiento Ecuatoriano Unido, Lista 4, vinculado a Edwin Moreno, hermano del expresidente de la República, Lenín Moreno. Además, Unión Ecuatoriana, Lista 19, del exfiscal general del Estado, Washington Pesantes. De igual forma, se quedó sin personería jurídica el Movimiento Concertación, Lista 51, fundado por el exasambleísta César Montufar. Por último, consta en este grupo Justicia Social Lista 11, fundado por Jimmy Salazar y su esposa Pamela Martínez, sentenciada por el caso Sobornos. La aplicación del artículo 327 es lo que ha determinado que estas organizaciones políticas sean eliminadas de los registros de la institución. Esto es si no cumplen con por lo menos el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales, distintas y consecutivas a nivel nacional, o por lo menos tres representantes a la Asamblea Nacional, o al menos el 8% de alcaldías, o por lo menos un concejal o concejal en cada uno de al menos el 10% de los cantones del país. Mientras tanto, los consejeros archivaron los expedientes de cancelación de tres organizaciones políticas. El Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, así como los movimientos Construye, lista 25 y Podemos, lista 33. Con esto mantienen su personería jurídica. En cuanto a las otras cinco, podrán apelar la decisión del CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral. De confirmarse su extinción definitiva, no podrán participar en las elecciones seccionales de 2023.